Mi nombre es Amir Soto. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Soy profesor del coro Canahuacuna de aquí de Espinar. Que estamos en la ciudad del Cusco, en el Perú. Haciendo un trabajo maravilloso junto a niños quechua hablantes. Niños que hablan el quechua. Cancunapa, huayqueicuna, panaycuna. En quechua estoy saludando. Soy el maestro que hace las canciones, escribe las canciones en quechua con más de... 18, 20 niños, 24 niños que conforman este grupo coral llamado Cana Ya llegó el niñito, ya nació el niño. Mi intención es mostrar la cultura con una escenografía natural. Nuestra escenografía son las ruinas, los lugares turísticos que tenemos en Espinar, como Maujayasta, Canamarca, Tres Cañones, está Hancockawa, están muchos otros sitios como Sillota, hermosos lugares como París Pucara, son lugares de nuestra tierra, entonces nosotros vamos a esos sitios pero antes hacemos la grabación del audio, la orquestación de la música con instrumentos nativos como la que hay en el charango, el bombo. Los que financian solo son los padres, los papás, los padres de cada niño, de cada niña, son los que aportan económicamente. Porque ellos, bajo una conversación anterior, se conversa con ellos y les dice, usted señor, su hijo tiene talento, su hija tiene talento. Si usted va a apoyar económicamente, su hijo puede estar en el coro entonces ellos apoyan para que salgan los discos, la, el video, la música ellos, eh, los papás, se ponen una cuota entre todos y ellos apoyan aquí no existe el financiamiento del estado, del municipio, ni del alcalde no existe esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tocado puertas nosotros. Hemos tocado, nos hemos ido a la municipalidad, nos hemos ido al Ministerio de Cultura, pero no, ellos no tienen ganas de apoyarnos. ¿no? Nosotros ahí solamente con los papitos nomás, ellos ponen lo que le corresponde a cada niño y así hacemos nuestros videoclips. ¿Qué derecho nos vamos? Dos, tres, vamos, ponemos la a tres, dos, uno va, aquí, no va. Solo pies, solo pies, pie, que se escuchan los pies, los pies. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? ¿Qué derecho. derecho? Vamos todos. ¡Oh, oh, vamos, vamos a oh, oh, Estamos en Espinar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar donde hace mucho frío, pero sí el corazón está muy caliente para cantar, hablar con palabras de amor, de mensajes de amor, como lo hacen nuestros niños. Los niños cantan a los valores, cantan a la familia, cantan al niño Dios que nace en nuestros corazones, canta a, a la intención de que los pueblos, los países debemos de vivir como hermanos, queremos de vivir en paz, cantan al la, a la, a medio ambiente, a la naturaleza, a la pachamama para que nos cuide para que siempre esté con nosotros todo eso es lo que hacemos los niños en las cuatro producciones las composiciones son del profesor Amica quien les habla y es el compositor de las letras la música yo trabajo solo por amor a mi profesión a mi vocación porque los niños a mí no me pagan tampoco los papás no me pagan yo no recibo ninguna remuneración grupo Canahuacuna por qué nació Canahuacuna nació gracias a esta canción que se llama Takisu Kusispa Kanagua Wakuna Takisu Kusispa Kanagua Wakuna es una canción que hemos creado para el grupo antes de que exista el grupo. Para los niños de Espinar y del mundo, hemos querido que este grupo crezca así. Y gracias a esta canción nos llamamos Kanagua que significa hijos de los Muchas gracias.